de huella lince, yo soy Mim Silva y obviamente hablo Cetáceo y les traigo los cinco puntos de la película Buscando a Dory ¡Hola soy Dory! ¡Soy Hank! ¿De dónde vienes? Es una larga historia y sinceramente olvidé, sufro de falta de memoria de corto plazo. Esta película de Buscando a Dory, como ustedes saben, es la segunda parte, por así decirlo, de Buscando a Nemo, que se estrenó hace como muchos años, cuando yo era muy, muy bebé y la fui a ver con mis papás. Bueno, pues ahora que ya soy toda una anciana, sale Buscando a Dory y en esta película Dory empieza a tener como regresiones. Debo mencionarles que es como un año después, o sea no ha pasado todo este tiempo, solo ha pasado un año desde que Nemo se perdió Y entonces Dory empieza a recordar a su familia y empieza a sentir ese vacío y esa necesidad de encontrarlos Así que tiene que atravesar todo el océano para saber en dónde dejó a su familia y tienen que ir a verla para saber si los encuentra ella era mi familia No creas que tengo Un mapa del edificio Un mapa Buena idea Tú guíame al mapa Y yo averiguo Dónde están mis padres En el punto número uno Tenemos que poner Que esta película Nos habla mucho De las personas Que tienen discapacidades Bueno, no, no por así Sino los pececitos Que tienen discapacidades Pero lo podemos Proyectar a las personas O sea, Dory se desespera mucho, de no poder recordar nada de su familia, de que todo se le olvida, entonces nos pone como esta sensación de, oh, oh, de desesperación, nos hace ponernos en los zapatos de las personas que tienen alguna discapacidad, la que sea, ya sea que sea falta de memoria de corto plazo o lo que sea que ellos sufren, sufren una desesperación horrenda y pues obviamente no tenemos que discriminarlos, los tenemos que incluir y amar mucho. Ah, puedo ayudarte a llegar con tu familia ¡Ay, qué lindo! Hola, soy Dory ¿Ya no recuerdas de qué estábamos hablando? Mm -mm, ni idea ¿De qué estábamos hablando? En el punto número dos Tenemos que poner que la historia es muy, muy buena No es para nada la vaya a ver, niños, adultos, abuelitos, gays, lesbianas, quien sea que la vea no le va a aburrir porque está muy bien diseñada y además tiene algo que está como nos encantó muchísimo aquí en Playmovie que van saltando como de presente a pasado, presente a, a pasado pero lo van hilando entonces para que tú lo entiendas a la perfección, si te pierdes como un cachito porque tuviste que salir del baño no va a pasar nada porque le vas a entender a toda, toda la película ya no hables, oíste No quiero charlas ni preguntas de ¿Cómo estás? Ay, estoy bien Entérate Nadie está bien Ah, estoy bien ¿Tú cómo estás? En oh. el punto número 3 Tenemos que poner que Dios Dory de bebé Se lleva toda la película Es lo más tierno de este mundo Pero también sus padres O sea, como la desesperación de sus padres De no saber qué hacer De no saber cómo guiarla No, no, no Es en verdad fenomenal Y Dory de bebé Se la van a querer comer O sea, bueno No comer porque ya saben son amigos, no comida. O sea, si ¿sí me entienden, ¿no? Es muy tierna Mamá, papá Mamá, papá Yo digo que tome a dos y luego a casa yeah. ¿Qué? no hablo en serio en el punto número 4 tenemos que poner obviamente el doblaje Porque se nota cuando profesionales que aman su trabajo con todos Y que llevan años dedicándose a esto Participan en una producción tan grande Porque como les mencionaba la primera entrega a Nemo fue hace como muchísimos años y en esta ocasión en el 2016 siguen usando el mismo doblaje con los mismos actores, obviamente excepto el de Nemo porque Nemo Aponte ya está bastante crecidito como para hacer la voz de Nemo, pero de ahí en fuera respetan Todas las voces, obviamente, te hace volver a ser un niño pequeño. Y pues hablando de esto del doblaje, ustedes tienen que seguir muy al pendiente porque tendremos un especial con las voces de doblaje de esta gran película. ¿Viste a tu familia? Sí. Bailey, usa tu colocalización. Es absurdo. Bailey. Perdón. En el punto número 5 tenemos que poner que obviamente esta película es encantadora. A las personas que vimos la primera nos va a fascinar porque vamos a llorar, a reír, a sentirnos como unos niños pequeños. Y un dato muy muy importante es que respetan completamente la primera. O sea, no es como que ahora te quieres decir, y esto de dónde salió. O sea, es una secuencia perfecta de la primera a la segunda. Una secuela que sin duda nos va a fascinar y a encantar a muchos. Nos preocupa nuestra amiga. No hay nada de que... La roca, la roca. ¡Eso es la roca. Agua, agua, agua, agua, agua, agua. No hay de qué preocuparse. Chicos de Play Movie, estos fueron los 5 puntos de Buscando a Dory. Ya saben, dejen sus comentarios para que nosotros los leamos y sepamos qué piensan, qué esperan de esta película. No se la pierdan el 15 de julio, obviamente, en Cinépolis VIP Cosmopol. Muchísimas, muchísimas gracias, Disney, por este trato tan hermoso y acogedor que siempre nos dan, por invitarnos a cosas padrísimas, muchísimas gracias Acuario Impulsa que es nuestra linda escenografía de este Play Movie, nos está padrísimo también les invitamos a todos a que vengan a este hermoso acuario para que aprendan más de todas las especies que salen en Buscando a Dory, soy Mim Silva hasta la siguiente película